Hola a todo el mundo, hoy vamos a comenzar a hablar sobre aquellos lugares en los cuales eh, los huesos se unen unos a otros. ¿Cómo se van a llamar esos puntos de unión? Pues los pues vamos a denominar articulaciones. Por tanto, en la serie de vídeos que vamos a comenzar ahora vamos a describir las estructuras eh, de los distintos tipos de articulaciones. También vamos a clasificar estas articulaciones basándonos en su función. ¿De acuerdo? Y también las clasificaremos atendiendo a su estructura. Pues venga, vamos entonces a comenzar a estudiar la clasificación de las articulaciones, ¿de acuerdo? En función, más bien basándonos en su función. Venga, hasta ahora, chicos.